Estamos en la tarde del magazine, estás en Radio Mix y llegó el momento de esperado de la semana, llegó el momento de ADN emocional. ADN emocional que habla de, de las emociones, de lo que te pasa a vos, de lo que sentís. ADN emocional con un equipo de lujo que siempre está pensando en voz, en lo que buscas escuchar. Un programa especial con la conducción de un ser especial. Acompañado de ella, de ellas, como guardianas de cada palabra que el conductor Daniel Molina transmite. Le voy a dar la bienvenida a Daniel, mi amigo de vida. Hola, Dani. Hola, Kai. ¿Sí? Hola a todos. Hola. Gracias por la presentación. Me encantó hacerlo. <risa> me encantó presentarlos. Y me encantó que hoy hagan el programa. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un día especial para nosotros. Y, bueno, lo que quería hablar hoy... A ver. Bastante. Vos me Yo ayudaste voy a sensibilizar. <ríe> <ríe> me ayudaste a estar más sensible. El día también ayuda. Vamos, vamos a explicar, tal vez, eh, que a veces hay partidas que duelen y, bueno, este hoy sí. hay una de este, igual viviendo la gratitud, este podemos trascender todas las emociones estas, ¿no? pero el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, sí, el sufrimiento es una elección. Y desde ese punto le quiero hablar a las personas que están escuchando que tienen que ver con eh, entender que todos tenemos más miedo a vivir que a morir, ¿sí? Y desde ese punto es lo que hoy les quisiera hablar sin preparar nada, ¿no? que sería concentrarnos en, en por qué mucha gente, eh, cuando manifiesta un síntoma, que le llamamos enfermedad, está teniendo más miedo a vivir que a morir, porque se resiste, esa resistencia que vivo y percibo constantemente, de que la gente no se anima a vivir en el amor, ...por el juicio constante que tiene sin darse cuenta eh, inconscientemente... ...recuerden que la vida nuestra está manejada en 97% por inconsciente... ...y toda esta información que tenemos de juicios y formas de percibir... ...que no son reales, sino sería la realidad que le estamos dando... ...cada uno de nosotros a lo que estamos percibiendo... ...hace que uno se eh, manifieste un síntoma, que sería la bendición para poder comprender lo que tengo que reparar eh, y trascender en esta vida que estamos acá, terrenal para um, lograr amar ¿sí? y evolucionar así, entre todos ¿no? este, y bueno, se me ocurrió hablarles un poquito de esto porque veo mucha resistencia en todos los sentidos nos pasa que nos resistimos, el ego el ego tiene vida cuando nos resistimos porque nos creemos divididos, separados, y siempre estamos en una actitud de juicio, por eso todos los cuerpos enfermos son cuerpos prejuiciosos. Y, este, y sin culpa, eh, la idea es transmitirles que o se inspiren a, a vivir en el amor para poder cambiar la forma de percibir que sería eh, con los ojos del alma, no con los ojos del ego. Entonces, eh, de acá comenzamos el programa hablando de este tema. Hola Cris. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Deli. Hola. ¿Cómo estás Cris? Hola Delia. Muy bien, gracias. Bueno, este, yo les, les quiero contar que eh, con el correr del tiempo fui aprendiendo a percibir el camino ...de la proyección de los pensamientos de las personas. Entonces, eso no es el destino. Sería un predeterminado destino por mis pensamientos. O sea que esos pensamientos se pueden modificar. Nunca nosotros podemos decir que, eh, que esto está decretado de una determinada manera. Nosotros podemos sanarnos y podemos cambiar la forma de percibir, de sentir... Y les puedo asegurar que espontáneamente el cuerpo reacciona biológicamente para sanarnos. Entonces, eh, la idea es transmitir la unión, el amor, en lo que es lo que no puedo reconocer, lo que no puedo percibir, ya que estoy totalmente viendo a través del juicio, viendo todo como injusto, y esa información es la que mi cuerpo lo manifiesta. Entonces las personas manifiestan este, síntomas, ¿Sí? Levanta el micrófono. Sí. Este, así que, eh, bueno, podemos modificar, se puede modificar la información eh, aprendiendo a observarnos, eh, eh, cambiando el observador que sería uniéndome al otro a sentir lo que siente el otro y de esa forma nosotros en la unión vamos a salir del egocentrismo de lo que estamos sintiendo que no es real, sino la realidad que le estamos dando entonces, siempre agudizar el observador va a hacer que uno pierda esa, esa, ese ombligo que digo que siempre nos miramos el ombligo y no estamos mirando para afuera ¿no? para adentro digo. para afuera Perdón. este entonces, eh, bueno, charlemos de algo de esto. Eh, yo decía también, eh, no sé, te pregunto a vos, sí. ¿no? Quizás eh, observarnos también eh, implica eh, por ahí tener conciencia o tener presente eh, nuestros sentimientos hacia el otro pero en forma permanente, o sea, presente. Porque a veces nos vamos, es como que nos vamos por las ramas y nos olvidamos de lo que sentimos por el otro. Claro, pero en ese momento es una información inconsciente, que recuerden que el inconsciente tiene 40 millones de bits de velocidad de reacción contra 4 millones de reacción consciente, por la cual siempre va a llegar primero la reacción inconsciente, que es lo que percibimos como supervivencia lo que llevamos grabado digamos. lo que llevamos grabado en el ADN mm. información transgeneracional entonces el entrenamiento de las personas es eh, unirnos al otro siempre en primero detenerme y observar al otro qué es lo que le sucede para hacer o reaccionar como está reaccionando y ahí vamos a empezar a entrenarnos lo que es salir del egocentrismo y dejar de ver tanto juicio, porque si no siempre, espontáneamente, viene la emoción del juicio, que es una reacción que nos, no nos deja evolucionar, nos mantiene dándole vida al ego. Entonces, ahí es donde es el punto de inflexión del ego, que es donde es algo sutil, decimos siempre, tan sutil que no se puede percibir, porque es un espacio-tiempo muy pequeño, entonces nosotros lo primero que hacemos es la reacción de supervivencia. También digo que si alguna vez eh, tenemos un, una, una situación peligrosa en la vida, nosotros siempre utilizamos el inconsciente, nunca el consciente. Si tuvieras que correr para sobrevivir, no existe el consciente. Es muy veloz el inconsciente para poder reaccionar en esa adrenalina de... Que, que espontáneamente hace que tu cuerpo dispare para donde tengas que hacer o, o defenderte ¿no? entonces ese estrés que es adrenalina que junta el cuerpo constantemente creyendo que te estás defendiendo de algo por la cual no es real sino es lo que estás sintiendo a través de tu forma de percibir cada órgano está conectado neuronalmente por unos hilos al cerebro que hace que mande información eh, como más aislada, tendría que ser la pérdida de energía la energía se, se mueve en movimiento y esa energía empieza a moverse mucho más aislada o directamente no llegue la energía que sería donde estamos manifestando lo que decimos estrés ¿no? estar tensos en una situación de huir o defendernos entonces ese órgano va a estresarse y va a manifestar un síntoma que le llamamos eh, enfermedad que para nosotros es la bendición que nos puede explicar qué significa lo que nos está sucediendo cómo es que estoy incorporando mi información continuamente para seguir provocando esta, este síntoma ¿sí? entonces, eh, toda esta lectura hace que nosotros podamos eh, salir de este contexto de que no es real y, y la sanación se produce a través de la manifestación biológica del cuerpo que has sanado o sea que cuando sana tu cuerpo es porque realmente has elegido el camino del perdón y la aceptación dejando de pretender que los demás o el mundo o las cosas sean como vos quieras que sean y de esta forma amando, trabajando en función de los demás a pesar de no ser correspondido puedas eh, incorporar eh, esta, este sentir nuevo tu cuerpo espontáneamente va a provocar o biológicamente eh, la reparación así que a todas las personas que tengan síntomas o, eh, sepan que, que sí, claro que se puede sanar, lo que me digan todo se puede sanar casi espontáneamente y voy juntando casualidades porque nunca podemos comprobar porque la gente dice puede ser los milagros son las cosas que la ciencia no, no puede comprobar entonces cuando, cuando las personas se sanan a través de la unión recuerden que el perdón es también el perdón a uno mismo y perdonar no significa perdonar por un acto que haya cometido el otro porque el perdón sería totalmente distinto al que creemos que sería te pido perdón por haberte juzgado de lo que yo pensaba que vos me habías hecho o que vos sos o que el mundo fue porque no había pensado en que ustedes o el mundo o las cosas fueran con una información para que sea lo que sea entonces de ese punto de vista yo estoy siempre corriéndome del ese egocentrismo que hablaba antes y provocando la unión entendiendo que este, que el perdón no es compasión no, que es compasión, que no es este... Me asustaste Sí, que el, que el perdón es compasión pero que no es este... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando una persona. Eh, Sacrificio. No, cuando. Ay, me sale perdón. Cuando alguien está. Eh, eh, piedad. Perdón. Ah, no sí, ¿no? sí, la lástima, no, piedad. Que no da, es, pero lo que pasa es que sí. también la compasión. Eh, yo decía en algunas oportunidades que hay algunas palabras que es como que están mal aprendidas o mal, eh, la hemos aprendido Relacionar. mal, es como que ya vienen con una carga eh, emocional. Por ejemplo, la sí. palabra compasión que vos dijiste, yo eh, descubrí que tiene un significado distinto del que yo conocía. Sí. Eh, la palabra compasión para mí tenía que ver con la lástima, mirarlo bueno, con compasión bueno, era mirarlo ahí es donde lástima. me confundí que quería aclarar porque claro, eh, la porque compasión es hablado, la unión claro. es plenamente la unión, la compasión no eh, la lástima o usé sea, otro término como es piedad, es, es piedad. En la, si estuviera reconociendo eh, o sea, si tuviera piedad estaría reconociendo lo que no es real por eso el camino del perdón eh, es mucho más evolutivo porque cuando te des cuenta que todo lo que vivís no es real, sino es la realidad que le has dado, el perdón no tiene significado, ni, ni, no, no tiene, no existe. Porque estás unido y ahí pierde sentido. Así que, Cris, quiero preguntar algo que no te veo. Yo, yo quiero preguntarte algo. para vos, eh, para dejar claro la, eh, eh, más claro la cosa, porque sí. lo que hablaste es bastante complejo digamos uno que se conoce, como sos, y lo que transmití, eh, el observador interno. Sí. Cuando vos hablas del observador, ¿no? El observador, que cada uno de nosotros llevamos adentro. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. de Observar, claro, que... observar eh, la reacción que tenemos, prejuiciosa, claro. de cada Exacto. acto. Porque, pare... porque sí. parecía como que hay que agudizar el observador Hacia lo que, todo lo que nos rodea también, no, sí, propio, también, pero... también porque ¿también? imagínate, ah. yo observo cuando, si por ejemplo creo que alguien me está agrediendo y yo estoy observándolo a él o a ella pensando en qué le estará pasando para estar o decir lo que hace yo estaría saliéndome de mi juicio de lo que alguien me está haciendo porque nadie me puede hacer nada solo yo le doy realidad a que alguien me hace algo y entonces eso es egocentrismo. Ahora cuando yo me transporto al sentir del otro, que sería la compasión, ¿no? ahí podría empezar a salir del egocentrismo logrando esa unión. Y es muy importante observar qué siento en cada momento para poder este, manifestar lo que estoy manifestando como sentimiento emocional, que después se puede producir un, un síntoma. Yo creo que quizás eh, nosotros así eh, no tenemos ni idea... A tal el punto que uno tiene que desarrollar eh, la observación, porque no nos damos cuenta lo sutil que es todo para que nos dé una pista de alguna manera. ¿no? Eh, juicio: estamos yo mm, descubrí que el juicio no solamente está en decir oh, esto está bien, esto está mal, a veces en una simple opinión también está el juicio. Es espontáneo, tenemos muchos pensamientos continuos. Por eso el otro día no me acordaba cuántos eran 64.000 pensamientos o más eh, diarios. Y en esos pensamientos está lleno de juicios: este, pensamientos de, de pesimismo, optimismo o de juicios hacia terceros. Entonces, así es como proyectamos la vida nuestra constantemente. Eh, concentrándonos en victimismo, ese victimismo, ese egocentrismo que hace que el ego se mantenga con vida Sacarnos de nuestro rumbo y no pudiendo crear, ya que nos estamos manteniendo en un estado de, de desunión Creyéndonos que estamos divididos Y, y en, de, de esa forma es la que digo que cuando prestamos atención y vivimos en la unión Ahí podemos este, crear y estar eh, con abundancia, salud, dinero, amor, lo que quieras, eh, pensando en el otro porque estoy pensando en mí mismo. Si me amo, recién puedo amar. Entonces es una continua conexión con el otro, somos uno. Una conciencia con conciencias colectivas. Este... Pareciera una contradicción porque nosotros siempre decimos que el otro no existe. Sí. pero ahora estamos diciendo también que es por el otro es que el otro es uno mismo entonces cuando decimos el otro no existe solo está para mostrarme lo que soy sería lo que yo estoy llevando como, como pensamiento energía de proyección para que en sincronicidad la vida me lleve a vivir las experiencias que tengo que vivir entonces todo lo que vivamos en el futuro que no es real es la experiencia que voy a llevar a cabo a través de los pensamientos del presente o sea que cuando yo digo que puedo ver el sentimiento de la proyección de los pensamientos no es que es real pero sí es como va una persona para ese lado o sea que se puede modificar para poder eh, modificar ese sentimiento eh, que no es real y, y lograr una vida más abundante en todos los sentidos, ¿sí? Yo digo que, eh, por ejemplo, en Quiromancia la, eh, está escrito todo el futuro como si fueran los discos de pasta, digo yo. Entonces, cuando vos empezás a ver la proyección, pero se dice que año a año puede cambiar el, el, el significado de las manos. Entonces, ¿Qué está grabado, ¿qué es lo que está grabado? es el sentir emocional que provoca una proyección en los pensamientos que es el lo que vendría a ser la predisposición de tu vida futura. Este pérdida de energía, eh, una vida más saludable, o mucha energía, o, o una proyección de un pensamiento de, de deseos de, de abundancia, de negocios o de amor. Y todo eso aparece y entonces, pero no es real. Es la realidad que le vamos a dar, entonces todo se puede modificar. ¿Se entendió ahí? ¿eh? Sí. Bueno, no sé si quieren preguntarme algo más. Yo no, a mí me gustó ¿Cómo mucho. Te gustó desde sí, ahí. sí, sí. Lo que pasa que yo a veces eh, yo ya vengo hace rato escuchándote y, y leyéndote y todo, y quizás eh, las personas que, que escuchan. La primera vez que lo escuchan, por ahí pareciera un idioma nuevo, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, están publicadas las cartas en Facebook, las cartas unas cartas de los enfermos que vos escribiste. Dos cartas. Dos, sí. que quizás ahí, en esas cartas que están en la, en la página de Mix, eh, quizás ahí puedan este, leerlas y releerlas y quizás eh, empiecen a encontrar un sentido y, y empiecen a comprender esas palabras que tienen un profundo mensaje ¿Cris? No, yo quería, en realidad cuando hablabas de, de sentir eh, que a veces este, pensamientos buenos o pensamientos malos No hay malos eh, No, no, pero, pero, pero bueno, algo... Algo... Eh, algo parecido eh, Bueno ¿Qué pasa cuando los sueños? Porque con los sueños también pasa lo mismo. Digamos, por ahí tenemos sueños lindísimos que están llenos de luz y cosas espectaculares y otras que son sueños medio oscuros, ¿no? Que uno eh, despierta y, y hay una, una cuestión, principio angustia, que bueno, que después se sí. le pasa, pero, pero bueno, es un sentimiento bastante feo eh, de. Bueno, en los sueños, en los sueños, en el estado ren que no todos lo pueden recordar, pero se puede ejercitar en recordar, vas a recordar ciertos puntos, no, no creo que todo, porque lleva un entrenamiento. En ese sueño ren que recuerdes, eh, lo que estás hablando ahora sería como si fuera un recuerdo de así chiquito de, de una parte del sueño, son descargas emocionales esas descargas emocionales están asociadas a tus pensamientos y tu sentir emocional. O sea que sí o sí, eh, toda tu proyección de pensamientos, tus miedos, tus, tus alegrías, todo se manifiesta en ese estado ren, que sería donde nosotros viajamos, ¿no? sí, sí porque sé que el, el, los sueños son fundamentales para la vida de de la persona. No, no, no, de la persona. Sí. Si, si no soñáramos en lo que seríamos. Digamos, si vivíamos el, el, este, el sueño, cada vez que porque hay manifestaciones físicas, que uno obviamente al estar dormido no se da cuenta, pero si hay alguien que te está observando así, y te despertara en el momento del sueño, cada vez que estás soñando, a lo largo de, del tiempo llegaría hasta en lo que Digamos, ¿cómo que porque no tendrías de... descargas emocionales exactamente, exactamente. exactamente. Sí. exactamente. bueno sí. nos despedimos acá y le agradecemos semanas. a todos los que nos siguen y nos escuchan ¿sí? muchas gracias gracias a todos desde el Emocional nos vemos el martes que viene besitos para todos besitos <ríe>